Bien, eh, voy a resolver entonces los ejercicios de la segunda parte que pedimos. Eh, la primera, el primer ejercicio consistía en dar derivaciones que justifiquen esas relaciones, de, estas dos relaciones de, eh, de derivación, ¿sí? O sea, vamos a leer primero qué lo que hay que hacer. En el primer caso, para el primer subítem, tenemos que encontrar una derivación con conclusión P implica, R implica Q, y a lo sumo, como única hipótesis no cancelada, R implica no Q. El siguiente ejercicio, lo mismo, nada más que conclusión P o Q, y a lo sumo, con única hipótesis no cancelada, no P implica Q. En ambos casos es necesario eh, utilizar la hipótesis de esta, así que va a ser exactamente el conjunto de hipótesis de la derivación, va a ser esa. Entonces vamos a resolver ese ejercicio. Lo voy a copiar en la pizarra. Y ahí dejo de presentar. Entonces, R implica P, deriva. P implica Q, implica eh, P, implica R, implica Q. Ese es uno. Y el otro, yo directamente copio el otro. No P implica Q, deriva P o Q. Bien. Entonces vamos a dejar de presentar. Ahí está. bien, entonces queremos eh, derivar esto a encontrar derivaciones que cumplan que verifiquen que justifiquen estas dos cosas entonces vamos a empezar por A Ahora voy a llamar B bien. bien, entonces la primera derivación no, no hay razón para que ustedes eh, se puedan adivinar esto de entrada, pero la, la primera va no va a hacer falta usar va a ser una derivación eh, intuicionista en el sentido de que no voy a decir, usar la, la regla del absurdo ¿Sí? cuando no uso la regla del absurdo se, eh, se dice que el razonamiento es eh, intuicionista y cuando no uso la regla absurdo es todo todo como que uno puede proceder sin eh, con maquinalmente sin mucho sin mucho cuidado entonces como dijimos, la estrategia que más mejor funcionaba era ir desarmando la conclusión y de ahí sacar hipótesis que yo puedo utilizar. Hipótesis que son canceladas en cada momento. Este, voy a ver los mensajes. A ver un momentito. r implica no p, correcto, correcto, muchas gracias. Muchas gracias, bien. Entonces, eh, este bien, estoy poniendo el chat para tenerlo a la vista. Bien. Ajá, entonces decíamos que lo que conviene hacer es Desarmar la conclusión y para poder recuperar hipótesis que yo puedo utilizar. Entonces vamos a empezar de abajo para arriba. P implica R implica Q. ¿Sí? La forma de, una forma de derivar una implicación es haciendo la introducción del implica. ¿Sí? La introducción del implica es una regla que cancela hipótesis. ¿Sí? No todas las, las reglas que cancelan hipótesis son introducción del implica, introducción del implica, primero, la regla absurdo y eliminación de la disyunción. Esas son las tres reglas que cancelan hipótesis. ¿Sí? Eh, acá no va a haber, no vamos a poder llevar bottom. ¿Sí? Acá desarmando vamos a llegar hasta Q solamente. Porque lo que vamos a hacer es ganar todos los antecedentes como hipótesis. Entonces, acá, en esta introducción, lo que gano como hipótesis es P, que, usando como hipótesis P, debería poder deducir R implica Q. Nuevamente acá voy a hacer lo mismo, voy a desarmar esta implicación. Una regla que me permite hacer aparecer una implicación en la introducción de implica. Y lo que debería poder hacer es que bajo hipótesis R debería poder llegar a Q. Entonces tengo para jugar hipótesis P, R, y además tengo R implica no p Entonces acá ya no puedo desarmar más entonces la idea es jugar ahora para adelante estuvimos haciendo razonamiento hacia atrás ahora vamos a hacer razonamiento hacia adelante con estos elementos tratemos de encontrar Q ¿sí? es interesante o puede ser un poco molesto al principio ver que acá no aparece Q no aparece Q entre las hipótesis que tengo para usar no está Q entonces tiene que aparecer medio de la nada y bueno, pero veamos, podemos tratar, si, si no tenemos intuición de cómo hacer eso, podemos tratar de ver qué podemos hacer. Y lo primero es que acá tengo una manera de conectar R y esto. R. Y R implica algo, me permite deducir ese algo. Eso por la regla de eliminación de implica o eh, ponens que también se llama. Entonces, la idea es que de R... Y R implica no P, obtengo no P. Y acá, esto es la regla de eliminación implica. La regla de eliminación implica no cancela hipótesis. Pero sí, esta R está cancelada acá. Y ahora tenemos no P. Y no P, sabemos que no P es una abreviatura para... P implica bottom. ¿Sí? Lo voy a escribir más chiquito. No P es una abreviatura para P implica bottom. Entonces, y además tengo disponible para jugar a P. Me va a quedar todo muy apretado acá. Calcule el espacio. De P y no P, o, bien, o mejor dicho, de P, y P implica botón puedo hacer una eliminación de implica y obtener botón. Pero ahora del absurdo botón puedo deducir cualquier cosa. Eh, si no es despejar, más bien si no es explotar, que realmente sería el término porque... Cada vez que tenés algo y su negación, explotas. Podés obtener cualquier cosa que quieras. ¿Sí? Porque de bottom se obtiene cualquier cosa que quieras. Y entonces ya estoy por de bottom, con la regla de, de bottom, que podría llamarse eliminación de bottom, como algunos o alguna depuso puso en, en la resolución, puedo obtener lo que quiera y en particular puedo obtener el que necesitaba. Y entonces acá, me había olvidado de decir que P, como se cancela acá, la puedo indicar así, y esa es la derivación. Sin esto, ¿no? Sin esto que es un recordatorio solamente, la derivación, la resolución completa del ejercicio y correcta quedaría así. Bien, ¿alguna duda sobre esta derivación? Bueno, vamos a seguir con la otra. Bien, para esta otra derivación, acá ya, eh, como que ya, ya hicimos algún análisis de este tipo de cosas, Derivar una, una profe, diferencia. hay una pregunta en el chat. Sí. Ah, muchas gracias. Sí, Mati va a venir más tarde A ver. De Q aplicaste regla del absurdo. Desde Q acá Si querés activar el, el, el audio, Giovanni, si tenés, ¿dónde aplicaste la regla del absurdo? ¿Acá o acá? ¿Antes de, antes de Q o de, desde Q? No, no porque la regla del absurdo, la regla del absurdo, ¿qué te dice? Si vos tenés una derivación que termina en bottom, podés hacer algo. Entonces, digo, Q no, no sabes que sea voto, O sea, si te fijas en la definición de, recurso, de, de derivaciones, te, te va a ver. La regla del absurdo te dice, primero tenés que arrancar con una derivación con conclusión voto, Después hace lo que quieras. Después poner algo y, y fijate que hipótesis cancelás. Lo que sí podrías hacer es, a partir del voto deducir Q, usando la regla del absurdo. La regla de absurdo te dice que vos acá podrías hacer esto. Esto también es válido. Y acá en esta subderivación tendrías para usar libremente como hipótesis no Q. Porque la regla de absurdo te permite cancelar la negación de lo que pusiste acá abajo. Esa no Q no la estamos usando. Pero esto también es válido. Ahí, con la regla de absurdo de ahí. Acá no tiene sentido, porque la regla de absurdo necesita como precondición para poder trabajar una, una derivación que termine en botón. O sea, la regla de absurdo es de esta forma. Si tengo una derivación así, entonces tengo, puedo fabricar una nueva derivación así. Donde acá, arriba, puedo cancelar no Q. O sea, las hipótesis no canceladas de esta nueva derivación van a ser las hipótesis no canceladas que tenía acá menos no Q. Menos la negación de la conclusión. ¿Sí? ¿Sí? ¿Más o menos quedó claro eso? Bueno, buenísimo. Bien, pasamos al otro ítem. Entonces, chicos, ahora que somos... Si, si, si quieren directamente, manden la, la, la duda por audio, si es que pueden. Si no... Bueno, yo voy a tratar de ver el, el chat. Bueno, voy a borrar esta, este recordatorio de cómo funcionaba la regla del absurdo. Bien, entonces, habíamos hecho la observación de que derivar una disyunción... Eh, hay como que había dos opciones, o que alguno de los, de los términos de la disyunción, o bien P o bien Q, sean derivables a partir de las hipótesis que tenemos, eh, y si no, tiene que ser por el absurdo. es como, Esa es la regla, la regla como general que, que nos va a servir para, para decir un par de cosas. Ahí voy a mejorar un poquito la iluminación de la parte de abajo, que no, no se ve muy bien. A ver, ahí está un toquecito mejor, me parece. Bien. Bueno, entonces eh, queremos derivar P o Q, ¿sí? Y de esta hipótesis que tenemos. Si nosotros quisiéramos poner acá introducción de la disyunción, no cancelaríamos ninguna hipótesis, no ganaríamos ninguna hipótesis. Y solo tenemos esto para trabajar, no P o Q. Y para poder trabajar con esto, me gustaría tener una no P. Porque no la tengo. sí Entonces como que no no voy a no voy a poder. Lo que hicieron varios de ustedes es hacer casos, como habíamos dicho, eh, en P y no P. Es decir, bueno, supongamos que tengo P, hacer la prueba, supongamos que tengo no P, hacer la prueba, y después terminar esto con una eliminación de la disyunción. Entonces lo que hicieron algunos de ustedes fue esto, esto... Acá hacer una eliminación de la disyunción, hacer casos, P, por ejemplo, si P o no P, llegar de alguna manera a P o Q, utilizando no P, llegar una, de alguna manera a P o Q, utilizando P, y acá escribiendo una prueba de no P, de P o no P. ¿sí? Esto lo hicimos como ejemplo alguna vez. Bueno, ¿De acá es muy fácil? De P, sí puedo introducir, introducir este esto, esto acá va a cancelar, se va a cancelar acá. De P, introduzco disyunción y llevo a P o Q. Bárbaro. De no P, ya puedo trabajar con esto, eh, acá, perdón, y obtener el Q, entonces de Q puedo introducir. Y acá, esta, tendría que poner una derivación. Es muy importante si ustedes van a utilizar este método esto debe estar no me pueden poner el P o no P como si fuera un teorema ahí porque me va a quedar como una hipótesis no cancelada ¿Sí? es importante de que esté esta subderivación y que esté eh, completa bien eh, ese es un, un enfo enfoque posible entonces, acá esencialmente tendría que poner una rayita, eliminación de, eh, introducción de la disyunción, acá tendrían que hacer eliminación de implica con esto, me daría Q, y después con Q puedo introducir la, la disyunción y obtener esto. Entonces ahí estaría el completo, una vez que uno copie acá la prueba de P no, o, o no P. Voy a hacer otra derivación distinta de esto, una sin usar tercer excluido seguramente va a ser igual a algunas de las que hicieron o muy parecida a alguna de las que hicieron ustedes y varias otras que hicieron ustedes va a estar van a estar bien también a ver pero voy a tratar de pensarlo esto de tratar de hacerlo como si como si me enfrentara por primera vez el problema entonces yo lo único que tengo acá es, es esto. Entonces, de algún modo, yo voy a pedir prestado una, P, una no P. Voy a pedir prestado una no P. Y con no p, y no p implica q, voy a sacar una q. ¿Sí? Esta hipótesis, no p implica q, la tengo disponible para dejar sin cancelar. ¿sí? Esta no p, no. Esa no p, la tengo que cancelar de algún modo. Entonces yo ya me quedo en mi debe esta hipótesis, y esta la tengo en mi haber. Bueno, ahora que tengo Q, ahora sí puedo concluir lo que yo quería. Acá dice acá eliminación de implica, acá introducción de la disyunción. Entonces llego a lo que quería. ¿Sí? Si yo cortara acá la derivación, lo que tendría, si yo cortara acá... Lo que tendría es una justificación para esto. No P. No P implica Q. De acá derivo P o Q. Porque tendría una derivación con conclusión P o Q. E hipótesis no canceladas. No P. Y no P implica Q. ¿Sí? Eso es lo que tendría justificado. Pero ahora yo me quiero borrar esta hipótesis del conjunto de hipótesis. Quiero sacarme esto de encima. Entonces, ¿cómo hago para sacarme esta de encima? Bueno, entonces ahí ya, cuando ya no, no puedo hacer más nada, conjuro el demonio de la regla del absurdo, y el demonio de la regla del absurdo, por pues el módico precio de mi alma, me va a dar eh, la posibilidad de cancelar hipótesis. Entonces, ¿qué voy a...? Voy a pedir por el absurdo. Entonces, generalmente, lo que por el absurdo lo que voy a hacer es eh, asumir la negación de lo que quiero probar. Entonces ya llegué a esto, entonces voy a usar la negación. Entonces voy a ganar como hipótesis, acá. Tenía, tenía como hipótesis para utilizar eh, no p o q, no p implica q, y eh, bueno hay varias maneras de, de proceder acá y bueno acá la, lo que me conviene acá es pedir a la regla del absurdo pedirle esta hipótesis la negación de p entonces acá voy a hacer regla del absurdo y tengo que llegar a bottom de alguna manera utilizando estas dos hipótesis sí Ajá. pero ahora bueno, ya tengo la negación de p o q, llegué a p q, entonces llegué a botón eliminación de implica acá si yo dejara así, acá pondría 2 eh, Si yo dejara así, entonces así me quedaría nuevamente una derivación que tiene dos hipótesis no canceladas. No P, entonces sería una derivación correcta, pero con dos hipótesis no canceladas. Esas dos hipótesis serían no P y no P implica Q. Pero bueno, yo quiero cancelarme esta. Pero ahora tengo una negación de algo y acá tengo un voto. Entonces puedo hacer una regla absurdo para cancelar la negación de alguien acá y acá puedo cancelar esta y obtengo P todavía tengo que llegar a bottom acá pero de P puedo llegar a lo que quería y con esta llegó el absurdo a ver, termina de escribir entonces, voy a necesitar nuevamente más espacio. Entonces, de P, por introducción de la disyunción, tengo P o Q, y ahora, usando esta, la negación... Por eliminación implica llevo a voto, y acá está la regla absurdo que quería. Entonces ahí sí me quedaron todas las hipótesis canceladas, salvo la que me permitía usar el ejercicio. Esta es una manera de hacerlo. Eh... Hay otra manera que es esencialmente... Ya la segunda manera, la primera manera utilizando utilizar un tercero excluido. Eh, y una tercera manera sería... Eh, arrancar, hacer, invertir el rol de P y de no P. Arrancar suponiendo P, sacando la galera P, para concluir P o Q. Llegar a un absurdo y por introducción de la implicación, concluir no P. Y eso ya me permite utilizar de esta manera. O sea, algunos de ustedes lo deben haber hecho así. Eh, esa es el, ese es el segundo ejercicio de, de la guía.